Hola amigos. Cada día, con nosotros, aprende un poco más de conocimiento. A menudo sabemos que Singapur es uno de los países más ricos del mundo, pero pocas personas mencionan su poder militar. Con un área de solo 728 kilómetros cuadrados y una población de menos de 6 millones de personas, no se puede comparar con otros países. Si piensas eso, eso no es cierto. Israel es muy pequeño en el Medio Oriente, pero han luchado contra los cinco países árabes al mismo tiempo. Singapur es similar, son muy fuertes, pero la única diferencia es que nunca han peleado. Entonces, ¿qué tan fuertes son? ¿Y por qué fuerte? Averiguémoslo juntos. En 1963, tras un difícil periodo de negociaciones con el Reino Unido, se concedió la independencia a Singapur. Ayudar a las personas a tener más empleo, vivienda y mercados de consumo de productos. Se unieron y pasaron a formar parte de Malasia. Sin embargo, solo dos años después fueron expulsados de la Unión. La principal razón es que la clase dominante en Malasia teme que el partido chino, liderado por Lee Kuan Yew, tome el poder en la federación, afectando sus intereses económicos y políticos. Entonces, en 1965, Singapur era completamente independiente, pero la economía estaba en problemas y el desempleo era rampante. No solo eso, son un país pequeño, estratégicamente ubicado, cerca del Estrecho de Malaca y no tienen aliados. Dos vecinos musulmanes, Indonesia y Malasia, son mucho más fuertes. Todos tienen ideología anti -china. Por lo tanto, si Singapur quiere sobrevivir, debe fortalecerse. Y el primer ministro Lee Kuan Yew tuvo una idea, expresada a través de la famosa cita, en un mundo donde los peces grandes comen peces pequeños y los peces pequeños comen camarones. Singapur debe convertirse en un camarón venenoso. En consecuencia, su objetivo es desarrollar una defensa poderosa. Hasta el punto de que, quien quiera invadir, debe costar mucho dinero, vidas humanas y recursos militares. Singapur será un verdadero camarón venenoso, capaz de hacer el mayor daño al enemigo, haciendo que abandonen la idea tan pronto como vean la capacidad de defenderse. Para hacer eso, necesitan el apoyo de un ejército fuerte. Sin embargo, un país que es a la vez pequeño y débil, cuyo ejército solo tiene dos batallones de infantería y un viejo cañón, ¿quién los ayudará? Después de considerar países con relaciones diplomáticas amistosas y ejércitos fuertes, Singapur seleccionó cinco países, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Egipto e India. El señor Lee Kuan envió al ministro de defensa en Xi'o Kaan Sin a cada país para pedir ayuda, pero los países a su vez se negaron. Porque ayudar a Singapur también significa confrontación a sus enemigos Indonesia y Malasia, dos países musulmanes con estrechos vínculos con el mundo árabe. Y lo que es más importante no obtienen beneficios lo suficientemente atractivos, por lo que nadie quiere ayudar. Al final, solo había un país dispuesto a ayudar y ese era Israel. El país simpatiza con Singapur porque también es pequeño y está aislado del mundo musulmán de Oriente Medio. La única forma de sobrevivir es que sean la autoayuda. En 1966, Israel envió asesores militares haciéndose pasar por mexicanos, en secreto a Singapur para ayudarlos a construir sus ejércitos, fuera de la atención de los dos vecinos. Son tan reservados que cuando Singapur es lo suficientemente fuerte, solo entonces la gente lo supo. En solo tres meses, los israelíes habían impartido la mayor parte de sus estrategias y doctrinas militares. El enfoque está en crear una fuerza armada que sea móvil, altamente profesional y mejor equipada. Singapur ha aplicado mucho en la práctica, incluida ley servicio militar. Al igual que en Israel, requieren que todos los hombres asistan a la capacitación durante dos años, y las mujeres también pueden ser voluntarias participación como resultado, pudieron mantener una fuerza de reserva regular de hasta 1,2 millones. Además, también aseguran que el número de soldados profesionales y semiprofesionales supera siempre el 8% de la población. Por lo tanto, aunque es un país pequeño, si se necesita Singapur, puede movilizar inmediatamente una fuerza de combate a gran escala. No solo ayudó a entrenar al ejército, Israel también transferir sus mejores armas en ese momento. Por ejemplo, los expertos consideran que los tanques AMX-13 son el diseño francés más exitoso. Israel actualizó su blindaje exterior y lo vendió a un precio de descuento a Singapur. Gracias a la ayuda dedicada de Israel, Singapur rápidamente cobró confianza en la defensa. En la década de 1980, cuando el país se enriqueció, cambiaron de doctrina militar el camarón venenoso al erizo. Es decir, de la defensa pasiva a la activa, no es necesario esperar a que los invasores pongan un pie en el territorio para combatir, sino combatir en cuanto se acercan al territorio. Para ello, importaron armas avanzadas de Estados Unidos, Israel y Europa. Al mismo tiempo, desarrollan su propia industria de defensa por sí mismos. Algunos de los equipos más exitosos reconocidos por los expertos militares son el rifle de asalto SAR-21, el vehículo blindado con orugas Bronco y el camión blindado T-Rex. Además, también están desarrollando nuevas armas tecnológicas como drones y radares de localización de armas. Sin detenerse ahí, actualmente, Singapur está aplicando una nueva teoría para cambiar de erizo a delfín. Suena a Mundo Animal Programa. Los delfines tipo un tipo ágil que teóricamente pueden atacar a los tiburones aunque no son tan fuertes. En consecuencia, Singapur construye activamente una fuerza militar moderna y ágil con alta capacidad de combate. Uno de los aspectos más importantes de la nueva estrategia es reemplazar toda la flota F-16 con el caza de quinta generación F-35 de fabricación estadounidense. También compraron muchas otras armas avanzadas, como el tanque alemán Leopard 2 de segunda generación, el lanzador de misiles M-142 y Mars de EU y produjeron su propio vehículo de combate blindado Hunter. Se puede decir que el matriz de armas de Singapur ahora está a la par con muchos países desarrollados en el mundo. Solo en términos de fuerza aérea, tienen más combatientes que Canadá, Suecia o los Países Bajos. La capacidad de combate también ocupa un lugar más alto que algunos países europeos como España. ¿Por qué pueden hacer eso? Simplemente porque tienen mucho dinero, el presupuesto anual de defensa es siempre el más grande del sudeste asiático. Solo en 2022, la cifra alcanzó los 11.560 millones de dólares, casi el doble que en Vietnam. Es pequeño, pero ningún enemigo puede tomarlo a la ligera. El vídeo termina aquí.